Mañana martes a las 2 de la tarde será cuando se dará a conocer el fallo de la audiencia preliminar del caso del asesinato de la joven embarazada Emily Peguero. Sobre el tema desde su experiencia, abogados consideran se pondrá fecha al juicio de fondo contra los imputados Marlin y Marlon Martínez. Eh, la magistrada que lleva el caso una magistrada muy seria, honesta y sabe de derecho. Esa magistrada va a enviarle a los juicios. Eso es lo que va a un viaje de juicio y ahí un juez va a determinar si lo va a condenar, pero de que va a juicio, va a juicio. Por lo tanto entendemos que ese se va a un juicio de fondo mañana y ahí es donde será el desarrollo más adecuado. En tanto que el licenciado Luis Abreu aclaró que independientemente de las expectativas de la ciudadanía, el proceso judicial apegado a la ley podría arrojar el envío a juicio de fondo o... ...el auto de no lugar. La audiencia preliminar tiene una finalidad... ...y es determinar... ...si existen pruebas suficientes para... ...el envío a un juicio de, a un juicio de fondo... ...o dictar un auto de no lugar... ...cualquiera de las dos situaciones se puede dar mañana... ...dependiendo de cómo el juez haya valorado... ...las pruebas que se le presentaron... ...no importa que sean muchas o pocas la prueba... ...sino que sean pertinentes que sean objetivas, que sean pruebas obtenidas legalmente y que pueda presumirse una condena. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.